Hola. Hola. ¿Me escuchan? Estoy con la cuenta de mi hijo, entonces, perdón, soy profesora Gislec. Olá, Gil. Oi, Ningo. Oi, Ningo, tudo bem? Oi, Gil. Desculpa, estou telefado com várias coisas. Só agora uma mensagem, Gil. Ah, pronto. Pronto, hoje eu estou com a personalidade de Francisco, tá? Escuto o Ningo e escuto o Gino. Escuto todo mundo. ¿Qué eh, Hola, ¿estás estás? ¿No escuchado a ¿Aló? ¿Me escuchas ahí, Niño? Ah, ah, ahí sí, ahí sí. ¿Me escuchas ahora? Porque yo te escucho bien. Ahora sí. Ah, dale. ¿Cómo Gracias. va a ser eso? ¿Portuñol? <ríe> ¿Qué quieres? No, yo te puedo hacer <ríe> en portugués. Si no tengo problema, ¿no? O en español, como así, o cada uno pues, una lengua en que dice. Hey, Yo no me, había estilo, programado, ¿eh? pero me había programado a regresar al español porque creí que había gente de Ecuador y cosas así. Entonces, pues eh, vamos a ver si públicos llegan. ¿eh? Generalmente acostumbran llegar, suelen llegar por lo menos dos o tres personas en cada panel. Hay paneles que se han quedado sin público, también te digo. Dale. Porque claro, son dos paralelos y bueno, si pasa hasta los, en con, hasta los congresos... Pasa. Sí. En Ecuador el acento es más para colombianes Porque para... Ecuador es uno un de los pocos que no he ido. ¿Qué te voy a decir? es No, no es como el colombiano. Es, una es, es más, como el, es una más como el boliviano, diría yo. Se parece más al boliviano, o, o, en mi ah, opinión. Vamos. El boliviano yo no sé hablar. Pero ahí el Gino te dice te, te, te ubica mejor. Pero que nos extrañábamos, Ñigo, creí que ya la Europa te había llevado para siempre. No, no, ¿qué va? Si salimos, salimos y menos mal que salimos. <risa> no, creí que te habían llevado para siempre, que ya no te íbamos a ver. No, no, claro. O sea, sí, fue... Sabíamos que iba a ser para un curso y realmente fue lo, así lo sentimos, ¿sabes? Como, es, como no, no dio para más. Otro mundo, es que es otro, otro planeta, otro planeta. Las, ah, las pues, los, nada, en mundo. el otro planeta Brasil también no está nada bonito. Está, estamos ah, aquí sí, todos sí. con el corazón así. No me extraña sí, sí. Sí. A ver, vi el primer debate entre, de, de, de la, del segundo turno. Uf, deberías de haber visto lo del primer turno, parecía, no manches, yo veía, reía, después re, veía, lloraba, no sabía qué sentimientos poner en aquello, era un, una payasada, así un espectáculo grotesco como nunca me había imaginado ver. No, el padre Pokémon. Aún cara. ya apareció esa figura. Aún ya apareció esa cara. Pues tuvo sus cinco minutos de fama. De, de gloria. Eh. Oigan, el le iba a decir: el, el Claudio dijo que estaba en Bocaina, ¿no? Sí, en Bocaina, sí ¿no? me dijo que probable no llegaba, pero ahora lo vi conectado. Entonces, ¿alguien le mandó el link? A Yo veces. le mandé al WhatsApp el link, por si acaso. No. No. Yo tengo un problema que a las 5 necesito salir. Chévere, empezamos, tú, empezamos contigo, ¿no? Pues, si pudiera, me uh -huh. encantaría. Porque ustedes lo hablaron, cuéntenme cómo, mientras podemos hablar un poco hasta que esperamos 5 o 10 minutos a ver si viene alguien. Porque, bueno, de cualquier manera, aunque no venga gente ahora, eh, yo creo que es chévere que hagamos un poco nuestro papel, porque va a quedar grabado. Da. Y, y va a quedar en el YouTube en del Congreso. Entonces, a las charlas en las que no ha habido, en los paneles que no ha habido gente, les hemos animado a que lo hagan, aunque sea más corto, ¿sabe? Pero, pero para que un poco el trabajo quede ya registrado y que se ley que alguien en algún momento lo puede, lo puede ver, ¿no? Entonces podríamos tal vez dos minutos más esperar y si no que Gil empiece, Gil empieza, hace sus diez minutos, quince minutos, yo hago mis diez, quince minutos, diez minutos, rápido, Íñigo cerramos, hacemos una conclusión general y listo, ¿no? Cinco horas terminamos. Sí, sí, sí, terminamos rápido, o sea, si solo somos los tres, terminamos rápido. Porque Claudio me, Claudio me dijo el otro día, ese miércoles, el, ayer, jueves me, ayer jueves me escribió, me dijo que estaba bien complicado, que había, había terminado como 6, 7 de la noche el, el cuestionario que estaba llenando en bocaina que estaba uh -huh. muy cansado, que no sabía cómo iba a ser hoy día. Entonces imagino claro. que él ya había dicho, el, el miércoles que nos reunimos, él ya había dicho que, que no iba a poder, que estaba con unos, esa cuestión de, de, de bocaina ¿no? Claro. Sí, sí, eso, eso entendí yo también, que, que está más apurado. Cuando quieran que empiece, yo estoy reciclando una ponencia que ya tenía y ahí vamos. Me, yo puedo presentar... Eh, los slides están en portugués y voy hablando en español porque me imagino que el público que pueda ver eso después... Te sí, hagamos en español mejor, sí. Vale, y si quieres hablar un poco, Jill, al principio del observatorio, para un poco para posicionarlo y tal. Sí, preparé una ponencia basada en la cuestión, la perspectiva cultural. De, de los conflictos, un poco con el histórico de Chapado, así, bien amplio. Creo que da ahí en 10, 15 minutos y, sí. y ahí presento la página del observatorio, ¿no? Como aparece. Ah, bueno. Vale, pues si quieren, si quieren empezamos, ¿eh? Si quieren, le, le hacemos ya. Esta parte que está, bueno, ya bien que ya, ya está grabando, ¿eh? esta parte inicial la, la quitaremos del video que se quede que se quede su pero ya ya estamos grabando o sea que cuando queramos empezamos voy testando aquí entonces si aparece la ponencia y ahí yo no los veo más no ah ahora sí los veo cambiaron eso qué bonito en Zunda en Zunda mides el problema Google Meet es el que no deja ver a las personas. Ya, le no consigue. Ah, consigue, sí, ya. Entonces, cuando quieran. Ahí. Estoy con ruido de niños aquí llorando, pero. <risa> no pasa nada. <risa> Cuando quieras, entonces, yo Ya. <ríe> sí, un carro del circo ahora. <ríe> ya, deja ahí. Fais pues parte, pues parte. Bueno, entonces, hola, soy profesora doctora Gislene Morera, trabajo en la Universidad del Estado de Bahía, eh, en Brasil, y en la, univers en la unidad de SEABRA, que está en Chapada Diamantina, y traigo una presentación a respecto del observatorio de los conflictos ambientales en ese territorio, y mi ponencia se presenta con el título de mucho, además de los diamantes, ¿no? Muy, muy allá de los diamantes, algo así sería. Y a Chapada Diamantina está internacionalmente conocida como uno de los destinos turísticos más... Eh, buscados por la cuestión turística. Y traigo aquí algunas fotos de eso, y son fáciles de encontrar en páginas de internet, y en general son fotos que no traen personas, ¿no? Y es siempre presentada como el paraíso ecológico, ¿no? Pero es un paraíso destruido de gente, es casi el paraíso perdido. Y yo quiero hablar que además de la historia de los diamantes del garimpo, están la gente, ¿no? Aquí hay remanescentes indígenas, poblaciones quilombolas, ¿no? Son los herederos de la, de la cuestión afro-brasileña. Y estamos en el medio de una de las zonas más secas del mundo, con una población que se llama Sertanejos entonces esa chapada diamantina ya tiene un concepto geológico que es mucho más grande. Está en el centro de Bahía, cruzando una cadena gigante, es la cadena del espinazo. Y la chapada se encuentra en toda esa zona de montañas. ¿no? Pero el propio nombre chapada diamantina habla de que no es apenas biológico, no, no geológico. Tiene también los diamantes que pone ahí un concepto antrópico, que es la acción humana de cómo eh, se fue priorizada la ocupación de ese territorio para la explotación garimpera. Y entonces yo hablo de esas chapadas humanizadas que fueron históricamente construidas, de cartografías socioculturales y comunicativas, y la idea de la chapada como un territorio simbólico y ese simbólico como espacio de disputas. ¿no? Traigo aquí una pintura rupestre para hablar que la ocupación indígena en esas serras son estimadas de más de 8000 años. Aquí es una pintura ya de esta población plantando yuca. Eh, en ese territorio, no es una población indígena que usaba estas serras como espacios sagrados y también para el campesinato, porque es una zona productora de aguas en una área que es marcada por sequías y climas semiáridos. Pero la chapada histórica eh, el garimpo diamantino formó ahí la cuestión de los grandes coroneles y eso es lo que impulsionó la economía de esta zona y esa economía después de algún ciclo eh, entró en declínio pero a costa del exterminio de la población indígena y a costa de la esclavitud de la población africana que fue no Povo povoando ese territorio pero yo no quiero hablar de ese diamante histórico pasado ¿no? que quedó, eh, ma que marca mucho esa zona, pero vamos a hablar de eso después. Quiero hablar de esas chapadas contemporáneas, ¿no? que es lo que se presenta hoy, que es la chapada que está marcada por una globalización periférica, ¿no? tiene llegado ahí todo un proceso de neodesarrollo y yo llamo de neocolonización, con nuevas dinámicas económicas, sociopolíticas y una reorganización productiva muy fuerte. El garimpo de diamantes ya no existe más, no en la forma como era antes, con nuevas correlaciones de fuerzas y sustituciones de las antiguas lógicas de dominación por otras mucho más modernas con el pedromi pedrominio del capital internacional. Y ahí esos nuevos escenarios aparece la cuestión del conflicto, muy evidentemente. ¿no? Entonces, el paraíso perdido hoy es un, una lógica eh, de, de poder marcada por eh, esos conflictos. Entonces, ¿cómo nos, nosotros aparecemos en eso? Yo no voy a me quedar en eso. Quiero presentar que aquí está la vacía del Paraguazú. Y la entiendo como una vacía que también es cultural y pedagógica, ¿no? Hay que aprender con ese territorio, con esa naturaleza, pero principalmente ¿sí? quiero traer la idea de la chapada diamantina como una invención. Y esa, esa invención ella continúa siendo explotada cuando vamos para la literatura, el cinema, las telenovelas, eh, los grandes reportajes que son hechos, incluso reportajes internacionales. Vamos a hablar de la idea de los diamantes como algo escrito por los hijos de las élites de la época eh, del auge, ¿no? del gran periodo de los diamantes. Y eso está en toda la literatura. En... Toda la producción cinematográfica y aún hoy, por ejemplo, en Lesóis, que es una de las ciudades, en Mucugê, una de las principales ciudades que, eh, donde llegan los turistas, se habla de ese pasado histórico del garimpo y eso está marcado en la forma como la gente ve la, el territorio. Pero es importante entender que ese paraíso está amenazado por esos conflictos, por la disputa de los nuevos diamantes, ¿no? que nuevos diamantes son esos. Es una zona productora de agua en el medio de un deserto que está creciendo. Es una zona llena de mineros que además de los diamantes, ahora con esa mineración mecanizada, no más artesanal, eh, se puede explotar esos garipos. Es una área con un clima muy diferente, porque es zona de montañas con fríos, entonces todo eso va corroborando. Y la globalización y el mercado internacional por detrás de todo eso, pero en alianza con los antiguos coroneles. Y una gestión ambiental, aunque en gobiernos de izquierda, bastante precarizada y en alianza con esos escenarios. Y para destacar la contrahegemonía, eh, me gusta entender que para además de esa chapada minera, esa chapada eh, turística, tenemos ahí una identidad campesina que históricamente fue marginalizada, es que es olvidada y más que todo eso, estigmatizada. Y... Destaco aquí también el papel de las mujeres en eso porque en la pirámide del garimpo estaban, eh, pra, para mí, ¿no? el mercado internacional, los coroneles, eh, los trabajadores del garimpo y donde los sociólogos ni siquiera encajaban las mujeres y los traba, trabajadores rurales. ¿no? Quien alimentaba el garimpo no aparece en la pirámide de la construcción social. Eh, de la época del garimpo y aún hoy no son vistos ¿no? la población campesina es invisible pero para marcar una ruptura por ejemplo trago el libro de Tamar Vieira Junior El Tortuarado que está siendo súper aclamado por la crítica y por el público porque trata del proceso de trabajo esclavo aún hoy en Brasil a partir de las comunidades de Chapada y eso son las comunidades campesinas con una religiosidad muy afroindígena y que llama ahora la atención incluso de las élites, ¿no? Para decir ¡Ay qué Chapada extraordinaria! Pero esa representación cultural no es acompañada del debate sobre derechos, sobre territorio y sobre la gente como eh, dueña del derecho de decidir qué quieren hacer de las riquezas que ayudaron a conservar a lo largo de todos esos ciclos cuando se si, si esconderon de del proceso de violación cotidiana de sus derechos, ¿no? Entonces, Chapada siempre fue como un refugio, ¿no? A lo largo de las montañas hay un chorro de comunidades que permanecieron aisladas por 200, más de 100 años y quedaron al fin de la modernidad, ¿no? En esa, en esa ula. Pero bueno, ¿y cómo podemos hacer educación ambiental crítica y hablar de defensa de territorio y comunicación popular? Entonces, en ese espacio... Quiero traer para ustedes... Ay, yo dejé abierto en donde. Ay, sumió. Aquí. La página del observatorio de los conflictos ambientales. No abre. Uy, no mames. Aquí, va así sí misma. ¿Los ven? Acho que fui cerrado aquí, pero bueno. Es el observatorio... Ah, ya tal, tal vez tienes que compartir la... Eh, ok, la ya entendí. Y, ¿sabes? Sí. ¿Fue? Ahora, ahora. Mm. No, está, no está abriendo para mí, pero bueno, aquí, grande. Pero bueno, el Observatorio de los Conflictos Ambientales de Chapada Diamantina es una acción de la universidad con... Espera, déjame hacer bien eso. Aquí se lo voy a pagar. ¿Se ve bien? Sí, se sí, está viendo, sí, sí. La, bueno. la es un, un proyecto ¿no? de la universidad en parcería con la Pastoral de la Tierra. Hoy más es de la Pastoral y la Universidad como parcera porque la Pastoral se apropió de, de la iniciativa. ¿Y qué hacemos aquí? Estamos intentando mapear todos esos confrontos, dónde están. Entonces, se si está elaborando un mapa, ya, criando ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los conflictos provocados por turismo. Este es el Parque Nacional de la Chapada Diamantina, eh, que es una forma incluso de conservación, pero también de violencia, y porque fue implantado en el final de la dictadura militar, creado de, ¿eh? de top down, de arriba para abajo, y con la gente, por ejemplo, de las comunidades tradicionales, siendo obligadas a dejar sus territorios porque es el modelo americano de unidades de conservación y que la gente no puede vivir ahí. Entonces, a la mar, a la, al margen del parque nacional, tenemos aquí un, una serie de conflictos y el parque como esa referencia. Aquí está la región de Mucujé, con los conflictos que Inigo va a tratar. Tenemos aquí varios conflictos por agua, varias comunidades que los bolas, que son esas que estamos intentando mapear ahora. Eh, conflictos con mineración que... Creo que ahí ya, ya se debruza, pero la idea acho que estéticamente es importante eh, colocar es priorizar la perspectiva, ¿no? la mirada de los pueblos y no de los grandes eh, intereses económicos en cómo conservar ese espacio, en su perspectiva sobre su identidad y la idea de defensa de los territorios como modos de vida. no por ejemplo, aquí hay un reportaje siendo construido sobre el vale de Pachí, que es uno de, de esos trekkings más famosos del mundo, pero con una comunidad que fue expulsa de la zona y que hoy las agencias de turismo disputan ¿no? cómo eh, explotar mejor eso. Eh, en el Marimbús hay otros conflictos, es una zona halagada, ¿no? como un gran pantano donde llegan todas las aguas y es el tema ¿no? De, que inspira mi, mi texto y mi ponencia ahora porque hay un escritor que se llama Herberto Sales que escribió un libro que se llama Además del Marimbús o Más allá del Marimbús y y habla de cómo la modernización va llegando a, este, a esta zona y es siempre, siempre a las custas de la vida y de los derechos y en especial de las mujeres. ¿no? Creo que me quedo por aquí y dejo a mis compañeros la tarea de discutir y presentar mejor ese territorio tan complejo. Y gracias por esta posibilidad. Ya Nico. ¿Hablo yo primero o quieres ir tú, Gino? ¿Cómo prefieres? Eh, si quieres, normal, puedo ir yo primero, no hay problema. Ya. Ahí tú cierras ahí un poco más la idea, tú estás más femeniza. Minutos. Voy a compartir aquí. Eh... ¿Está dando para ver? ¿Pantalla grande? Sí, ¿no? Listo. Eh, bueno, eh, más que nada, primero que nada, me, bueno, yo soy Gino Pérez, este, soy geógrafo peruano, pero vivo ya unos siete años aquí en Brasil, tres años ya en la Bahía. Y bueno, vengo investigando recientemente una cuestión de lo que, lo que estaba de, discutiendo un poco, ¿no? Eh, y que luego también Iñigo va, va a profundizar un poco más, ¿no? Esa cuestión de los conflictos eh, de esa otra chapada, ¿no? Esa chapada que es este a veces le leíamos la, la, la Chapada Real, ¿no? La Chapada, el territorio de Chapada, la región de Chapada, como quieren denominarle, eh, que tiene una complejidad y diversi, diversidad de territorio, ¿no? Eh, multi territorios, ¿no? Los multiterritorios, yo le llamaría, ¿no? Eh, y que están en un conflicto, ¿no? Yo estoy siguiendo un poco la línea de todo, pensar toda la Chapada, pero estoy acompañando más directamente lo que está pasando exactamente en un municipio que es Piatán, ¿no? que es interesante de entenderlo porque es un municipio que prácticamente está al sur de la Chapá, ¿no? yo vivo embrumado y está dos, tres horas de mí, y es, un, es prácticamente la entrada de la Chapada y, y, y, y es un municipio en el cual muchas cosas están pasando. De ahí que yo llamo esa cuestión del extractivismo ampliado ¿no? y la resistencia territorial en la Chapada y Amantina, pero a partir del caso de Piatam, ¿no? eh, aunque esto eh, cuando... Con, diálogo un poco sobre estos problemas de extractivismo empleados, o sea, vamos a escucharlos, vamos a ver que se reproducen en todos los municipios. Vengo los últimos dos años prácticamente andando también con la Comisión Pastoral de la Tierra y acompañando los viajes que hacen las veces y, y, y viendo cómo es que los mismos conflictos se reproducen en, en, en, en conflictos, este, las formas de resistencia que tienen estas poblaciones se repiten en todos estos municipios. ¿no? Entonces hay una lógica tanto de resistencia como de, de, de front, ¿no? De combate, de encuentros y desencuentros, ¿no? Ahí voy a hablar dos puntos, ¿no? La eh, chapada de mantiene sus fronts, o la chapada mantiene sus fronts, ¿no? Y la otra chapada, ¿no? Los de, los diversos, las diversas miradas, sentires, pensares, ¿no? Las resistencias y el cuerpo-territorio, ¿no? Algo que Yeleni mencionaba eh, al inicio, ¿no? Cuando habla del de papel de la mujer, ¿no? La mujer muchas veces, este, y eso no solamente pasa en la chapada, pasa en todos los de conflictos que si uno se pone a ver, siempre es dejada de lado. ¿no? En la minería, ¿dónde está la mujer? ¿No? Si yo lo llevo a la experiencia peruana, por ejemplo, siempre se habla solamente de los conflictos eh, que afectó a una población. Y si uno va investigando más y más, va viendo que quienes se enfrentaban esos conflictos, quienes se colocaban, eh, como dice Berta Cáceres, quienes colocaban el pecho, ¿no? Son las mujeres, ¿no? Las que se organizaban, las que resistían, ¿no? Las que creaban esas redes de cuidado, ¿no? Porque hay otra cosa que también está la cuestión del cuidado, ¿no? No solamente del territorio, sino también de los cuerpos que habitan esos territorios, ¿no? Entonces, esto es más que nada un esbozo de lo que estoy ahorita investigando para mi tesis de doctorado. Eh, un poco ubicar, ¿no? Donde se queda, queda Chapaya y Amantina, ¿no? ¿Cuáles son los, los territorios o la, la, la, la región de Chapaya Mantina? ¿no? ¿Cuáles son los municipios? ¿no? Eh, yo estoy básicamente investigando Piatán, como dije. ¿no? Gino, eh, si quieres, puedes pasar el, los, las, las slides para los mapas y todo lo que no está corriendo, ¿viste? No corrió. Opa. Ahora. Nuevamente, me dicen ahí, ¿corrió? Listo. Eh, entonces, estoy, estoy investigando básicamente eso, pero al, al, al viajar por todo Chapada, o ¿no? gran parte de Chapada que estoy recorriendo de cuando en cuando, veo que los conflictos continúan siendo los mismos, ¿no? Eh, distintos actores más disti el, el, el mismo conflicto, ¿no? Y justamente en esa lógica de lo que, también discutiendo un poco lo que y decía, ¿no? Esa Chapada que te muestra, ¿no? Sin, sin personas, paisajes, ¿no? Eh, ahí coloco algunas imágenes, no sé está, está, está, está corriendo no sé eh, si vale está corriendo o no de pachido Morro do Camelo ¿no? eh, y unos semanas atrás un amigo bueno, un común que tenemos eh, fotógrafo, Rodrigo Vanderlei, me pasó una, una, un trabajo que él está pensando ¿no? a partir de estos, estos problemas que están pasando, estos conflictos y trata de mostrarnos si esta es la chapada que tanto se vende ¿Y por qué no venden esta chapada? Decía, ¿no? Esta chapada, por ejemplo, con un morro camelo y con una imagen de extractivismo. ¿No? Eh, ¿Cómo se está extrayendo? ¿No? ¿Cómo sería colocar una mineradora? ¿No? ¿O colocar eólicas? ¿No? Coloca aquí en Ovalo y coloca esa idea de cómo sería la otra chapada. ¿no? Y él parte de, esa de una pregunta que él hizo, ¿no? Me en, dice en, en un evento, ¿no? porque hay lugares en los cuales se tiene que generar un tipo de extracción y otros no. ¿Por qué no? Es, si extraemos en Piatán, ¿no? ¿Por qué no extraemos también en lo... ¿Por qué no también extraemos del Valle de Pachín? ¿eh? Y esta es la imagen eh, de la extracción, diría yo, actualmente de la mineración, de la minería, ¿no? En Piatán y en chapá y Amantina, creo que es uno de los ejemplos. Eh, el, la minera que está en Bocaina en Moco, ¿no? La mineradora Brasil Iron, ¿no? que genera todo un proceso de, de, además de conflictos, también genera una, una, afecta, afecta directamente, ¿No? A las personas que en ese, en esos espacios están, ¿No? Psicológicamente, ¿No? En salud y otras cosas más, ¿No? Es una de estas imágenes más o menos de 2021, ¿No? Hay otras imágenes que no, no, no he podido colocar aquí, pero en las cuales se muestran que es si este, este es solamente el punto de inicio, ¿no? La empresa ha comenzado a, a expandirse, mismo, Habiendo sido barrada, habiendo sido, eh, hasta un cierto punto detenida sus actividades, no, los mismos pobladores mencionan que continúan esas actividades, ¿no? Eh, en tiempo que estuvo parado, continuaron a hacer una forma de estoque, ¿no? Estocando materiales por la noche. ¿no? Y es una cosa que hasta el momento no, no, se, ha, no, no se ha habido como una denuncia. Ahí, este mapa, por ejemplo, es lo que yo encontré en Sigimen, que es un sistema nacional de aquí en Brasil, en el cual te muestran todos los los procesos de mineración en sus distintos niveles, grados. ¿no? Ba, bájale, eh, disculpa, Jim, otra vez. Bájale, es que no está. Yo lo veo por lo menos el mapa inicial. No sé si Islemi, si ya lo ha visto. Tienes que bajarle un poco más, ¿viste? No, yo estoy en lo del agronegocio. ¿Ahora está el agronegocio? Eh, pero no se ve el mapa de la, del SIGMini que, que dices, ¿eh? No. Qué extraño. Bueno, ahora voy a tener que hacer la, serie a la a mano nada más. Eh, de esta manera nada más. No, no, no. De otra eh, Ahí están consiguiendo ver. Sí. Ahora se ve mejor. Ya. Eh, bueno, este es un mapa básicamente del CG Mini. Eh, de la región que estoy específicamente investigando y es interesante porque yo no, cuando se lo mostré a Claudio, Claudio Dorado ¿no? eh, del CPT, él me dijo una cosa interesante ¿no? eh, que era como eh, de un lado tenías tantas mineraciones, de otro lado tenías los Mukuche, no con todos los pibos que después Íñigo eh, aprofundó en eso ¿no? y es interesante, o sea, el punto de, de, de frontera ¿no? entre esos dos, ¿no? Incluso dentro de Piatán mismo las partes verdes, ¿no? Se dan que son básicamente de las empresas de agronegocio, en ¿no? las partes altas, ¿no? De Ajá, Ajá, ¿no? Que son básicamente, y que también van a entrar en conflicto con aseólicas ¿no? Las últimas informaciones que estoy recibiendo al menos es que en esa parte está llegando una empresa argentina y una empresa francesa, ¿no? Ya están haciendo visitas a las comunidades de lo que llamamos los Gerades de Piatán, ¿no? Y eso está generando una cierta tensión, ¿no? Esa tensión de territorialidad, esa tensión en cuanto a cuándo es que llegan ellas, cómo es que van a llegar, ¿no? ¿Cómo es que pueden afectar, ¿no? O cómo es que le van, van a afectar y cuál es el conflicto directo con, con este, uh, o agronegocio, ¿no? Que es algo que relatan, por ejemplo, un representante de, del Frente Ambiental de, de Piatán, ¿no? Aquí, bueno, utilizo una imagen, ¿no? Que es de que lo, lo encontré precisamente en el observatorio, ¿no? Eh, el, el proceso de mudanza, ¿no? O sea, como en casi, digamos, casi veintitantos años, eh, Mucuyé pasó de ser un lugar básicamente eh, no, no, este, habitado, pero ocupado por el agronegocio y en 2020 nada más existe un nivel de, de expansión del agronegocio, ¿no? Tan fuerte, ¿no? ¿Y, a, ¿Y a qué me refiero con esto de aquí? ¿Por qué, ¿Cuál es el punto, no? Yo la chapada de Mantín lo estoy viendo a partir de cuatro puntos y a partir de la experiencia también de lo que está pasando directamente en Piatán. ¿no? Porque Piatán tiene minera, minería, sí, pero el problema de minería no es el único. Tienes también el problema de la llegada de las eólicas, ¿no? Y de otro, del otro lado tienes la expansión también eh, hasta un cierto punto conflictuosa, silenciosa le llamaría y conflictuosa, de la expansión del agronegocio también, ¿no? Que son las mismas empresas que están en Edicuara, las mismas empresas que están en Mucuyé. ¿no? Y que eso está generando una tensión. Y además de eso, la especulación inmobiliaria. En la última, la última presentación del plano turístico de Piatán, aparecieron varios inmobiliarios entregando sus panfletos ¿No? Vendiendo territorio. Y cuando yo pregunté a muchas personas, incluso del lado de la Santana, del lado de, del lado de la, de la Serra de Tromba, muchos me decían, no, no estamos sabiendo, ¿No? No estamos sabiendo de, de esos procesos de, lote, de loteamiento que se, se están construyendo, ¿No? Para crear una, un cierto tipo de eh, grupo de personas que están llegando. ¿no? Eso también lo vi en, en Igatú. Lo vi en Mucuyé. También están en algunos lugares. Están vendiendo. Hasta yo tuve la oportunidad de, por curiosidad de llamar y preguntar esos números. Y me dijeron unos valores muy exorbitantes. Casi dinero en vivo. Para, entre, para comprar un lotes de 10 por 10. Eh, con vista a la chapada. Vista al Valle de Pachí. ¿no? Entonces yo le llamo eso de expansión de la frontera de acumulación de un capital o lo que Verónica Gagó en 2015-2020 le va a llamar no de extrativismo ampliado no no solamente se trata de extraer sino que también se trata de acumular y no solamente una acumulación eh, en rendas sino una acumulación básicamente de territorios territorios que pueden ser valorizados y que futuramente pueden ser construidos a partir pueden ser eh, extraídos ¿no? entonces hay un proceso hay un duplo proceso no eh, un doble proceso de eh, expansión del, del capital no tanto de extraer nuestras materias primas, como de acumular territorios y en esos procesos de acumulación de territorios, generan esos procesos de, de desterritorialización, conflictos e injusticia ambiental, ¿no? Pero en la Chapada Diamantina, teniendo esto de aquí, ¿no? Tiene otra chapada, ¿no? Lo que yo le llamo otra chapada, la otra mirada, la otro, el otro sentir, pensar, las resistencias que se encuentran ahí, ¿no? Y que crecen, ¿no? Por ejemplo, estas son, eh, son imágenes, aquí voy a pasar básicamente imágenes para no extenderme mucho, de los conflictos por, por ejemplo que Bocaina y Mocó enfrentaron a partir de a finales de 2019 2020 y 2021 vienen enfrentándose hasta la actualidad no eh, las protestas que realizaron no porque existía eh, pidiendo socorro como ellos mismos no Bocaina y Mocó piden socorro porque existía un proceso de expansión eh, muy fuerte de esta empresa brasileira no estas fotografías básicamente son de de Rodrigo Vanderlei, que es, se dio estas fotos para poder trabajarlas y muestran muy bien, ¿no? O sea, la relación entre el Estado, ¿no? Y el capital, ¿no? Eh, imagen nuevamente esa protesta. Eh, y esas protestas rendieron una audiencia pública el año pasado, ¿no? Una audiencia pública en la cual eh, la población pudo enfrentar directamente, ¿no? Eh, y presentar realmente sus molestias, ¿no? Eh, y generar ese conflicto, ¿no? Esa, esa tensión de territorialidades con la empresa Brasil Iron, ¿no? Eh, y eso también decantó de en un proceso de, de generar otras formas de desarticular, no solamente era la, la denuncia, sino también mostrar que existe vida, ¿no? Esa vida que no se muestra, ¿no? Gisleni decía, unos minutos atrás decía, ¿no? Se muestra la chapada, pero no se muestra aquellas poblaciones que se, se, se escondieron, se refugiaron dentro de la chapada, y que dentro de ese refugio construyeron otras identidades territoriales, otras formas de ser, estar en el mundo, ¿no? Entonces, eh. Una de esas acciones que ellos tuvieron y han tenido otras más, ¿no? Ha sido la, la organización de la pre Jornada Agroecológica, que es parte de la TE la, la dos POUS, que es una articulación de varios movimientos sociales y este, comunidades tradicionales, ¿no? Han participado también en intercambios con movimientos como el MAN, Movimiento por la Soberanía Popular en la Mineración en Brasil, ¿no? Eh, y con otras organizaciones que esto ha servido, por ejemplo, para que las comunidades se den cuenta que los conflictos eh, que enfrentan no son exclusivos de ellos, sino que existen otros, y eso ha generado un, otro proceso, ¿no? un proceso de articulación, no solamente ya es de defenderse, ¿no? es así como el capital acumula y extrae estos, eh, estas comunidades, estas poblaciones están tanto se defendiendo como se articulando y como se reinventando, ¿no? reexistiendo a partir de otras dinámicas dinámicas como proyectos eh, de apoyo a la agricultura familiar. ¿no? Y también en ese proceso, el de reconocerse ¿no? en el mapa, ¿no? ese mapa que normalmente es construido a partir del estado para abajo, ¿no? de arriba para abajo. Un mapa a partir de la contracartografía contra social, como le llaman en, en América Latina o la, o la cartografía social, como le llaman en Brasil. ¿no? Han construido sus mapas, esos quilombos y han construido, eh, están en ese proceso de construcción de sus identidades, ¿no? Y de sus propias reexistencias, ¿no? Eh, y también, bueno, solamente para finalizar, ¿no? Hay un documental, ¿no? Eh, que ha salido reciente, ¿no? Aguas de resistencia que precisamente muestra muchas de esas eh, luchas que han acontecido, luchas y vidas que están con, en construcción en y desde la Chapada Diamantina, ¿no? Bueno, eso sería básicamente todo. Eh, muchas gracias. Excelente. Me toca a mí entonces, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a, a Yu y a, y a, a Dino por, por, por el trabajo que hacen y por todo lo que han contado. Yo voy a intentar complementar, eh, digamos, el, la idea del panel que tenemos en eh, en este encuentro ¿no? del Congreso, eh, en el que tratamos de, como bien han, han dicho Joe y, y Gino, eh, estamos tratando de, digamos, de, de colocar oh, otras miradas sobre la zapada a partir de, eh, que, que deconstruyan de un poco esta visión hegemónica que existe sobre la zapada, construida a partir de, pues, de, un, turismo, eh, de, un, de un turismo mainstream, por decirlo así, y... Eh, y colocar también, eh, a partir, o sea, de construir esa visión dominante a partir de los conflictos que atraviesan la zapada en diferentes dimensiones, ¿no? Como bien ha introducido Yu y, y Gino, y, y a partir también de, pues, de, de, de las otras voces que resisten, como bien ha explicado Gino ahora recién, y que, que intentan, eh, digamos, eh, garantizar sus medios autónomos de vida en un contexto difícil y cada vez más difícil, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que. Digamos, los conflictos en la Zapada, que no son nuevos, sí se están intensificando y se están intensificando abriendo nuevos frentes. Eh, existen, digamos, luchas más antiguas en, en la Zapada, de las que yo voy a intentar eh, dar un, un esbozo muy genial, pero también existen frentes nuevos, como todo lo que está, toda la embestida actual eh, que gira en torno a, a las energías renovables, incluso eh, de cierta manera también... Eh, estos proyectos de minería de cielo abierto sí también están llegando con más fuerza ahora, ¿no? aunque, aunque la minería ya es un tema antiguo en la Zapata. ¿no? Eh, yo les quería compartir brevemente, bueno, yo, yo me llamo Íñigo y, y, y también a, así, como, así como Gino, a, como Gino aterricé en Bahía ¿no? y, y estuve en Bahía cuatro años eh, eh, con motivo de, de, de mi tesis de, de doctorado en el que pude, digamos, eh, llegar a, a esta región de la Sapada de la mano de la CPT. Eh, mi, mi, mi primer y principal agradecimiento, desde luego, sería a la CPT por permitirme, ¿no? eh, acompañándome e integrándome en sus, en sus viajes y en su equipo, eh, pues, eh, conocer, ¿no? de una, conocer con una profundidad que, sin, eh, que sería, habría sido imposible obtener sin, sin, sin estar de... Eh, con, con ellos, eh, sin, estar, sin estar a su lado. ¿no? Yo, yo quería comentarles eh, así como unos breves pincelazos de, digamos, de, de algunos conflictos actuales que giran, eh, que, que existen en la zapada en torno a la expansión del agronegocio, pero que, que son, digamos, son conflictos que son actuales, pero que, eh, digamos, eh, son, son el reflejo y tienen cargan la trayectoria histórica de una, de, la, de, de, de, de, de una problemática clásica en Brasil como es la que cuestión agraria. ¿no? Y, y quería, en, en los pocos minutos que tenemos, ¿no? quería sobre todo enfocarme en, en qué tienen de nuevo y en qué tienen de, de no tan nuevo estas formas de expansión del agronegocio, para que tengamos una idea de cómo, de cómo se plasman ¿no? estos grandes proyectos del capital. En, en, en, en, unos, en unos espacios tan heterogéneos y tan diversos como, como la zapada diamantina, que no obstante son construidos bajo una narrativa que, el, que como han dicho, los tienen a vaciar y los tienen a, a, como a simplificar. ¿no? Eh, bueno, eh, como el, el, en el área en donde yo les voy a hablar más ahora es el área que está aquí situada en, la par, en el círculo inferior de, del mapa, ¿no? que es el, el área que tanto Yu como Gino ya han comentado que pertenece al municipio de, eh, está situada entre los municipios de Mucuyé eh, e Ibicoara y también a, a, abarca un poco al, al, al, al área de, de Platá. Este es el área donde está, digamos, eh, donde se concentra el, el mayor agropolo, la mayor, la mayor cantidad de empresas eh, que hacen agricultura a gran escala en La Chapada, ¿no? Tenemos que entender que, digamos, en esta área se sitúan un, un conjunto de empresas que llegaron a partir de los 80, ¿no? pero cuya expansión comienza a dar sobre todo a final de la década de los 90, que realizan monocultivos a gran escala de, de no tanto de commodities como de exportación, aunque también como el café, pero también de muchos alimentos que se, que se distribuyen a escala regional por todo el nordeste brasileño, en Mucuyé se cultivan las patatas, que las papas que se van a, que se van a consumir en, en, en ciudades como Salvador, Recife, Fortaleza, etc. ¿no? Digamos que la chapada eh, es un polo regional de producción de alimentos importante, sobre todo de alimentos, eh, de alimentos o sea, producidos a gran escala, ¿no? como la batata, la, la, la papa, la cebolla y otros cultivos de exportación también como el café y ahora se están llegando a, a producirse otros también como como el vino, etcétera. ¿no? Eh, quería, quería comentarles brevemente que, digamos, la llegada de estas empresas ha supuesto, desde la década de los 80 ha supuesto, des, en, en áreas como, como, como Mucuyé y Bicohara, tenemos que entender que en áreas como Mucuyé y Bicohara, las empresas se instalan en las zonas conocidas como Yerais, que son, aquí en Castellano lo llamaríamos como Planaltos, ¿no? son las zonas... La, la, la chapada es una, está compuesta por varias cade, eh, cadenas de montañas que, que, te, que tienen planaltos, ¿no? Y, estos planaltos, eh, eh, y estos planaltos son conocidos como yerais que tienen una función ecosistémica muy importante en la medida en que son áreas de reserva hídrica fundamentales, como ha comentado antes Yu, eh, eh, y son más fundamentales todavía en un contexto de, bueno, de, de, de cambio climático y de, de certificación de gran parte de... Del, de otros territorios ¿no? el, la chapada digamos es llevando en cuenta cómo, cómo están las cosas con los conflictos actuales la zapada como dice la gente allá, es la caja de agua de bahía que se está que, que tiene agujeros por todos lados porque la están la están drenando ¿no? eh, y, y uno de los agentes que más contribuye a este digamos a esta a, a, a, este, a este drenaje de, del agua de la zapada es el agronegocio ¿no? la agroindustria eh, pero la agroindustria también, eh, digamos, ha, ha, eh, tenemos que entender que la, que la agroindustria en la Zapada ha provocado el desplazamiento de, de la población que vivía originalmente en estos espacios de los Yerails, en estos planaltos. ¿no? Eran comunidades eh, generalmente camponesas, pero también allá comunidades indígenas y quilombolas en que, que, que, que han tenido que salir ¿no? Como en, en este proceso de éxodo rural que, que digamos que tiene connotaciones. Eh, regionales más amplias, ¿no? Pero que en, las, en, en áreas como la Sepada también se nota, ¿no? Y, y, y en las cuales, digamos, el agronegocio se instala desplazando a población, pero también subordinando a los remanentes de población campesina, haciendo que, por ejemplo, muchos de los hijos de los campesinos que todavía residen en las áreas como más, más, más, eh, más periféricas de estos planaltos, ¿no?, eh, trabajen en las empresas y, y cuyos salarios, estos los salarios de estos hijos son fundamentales para la reproducción familiar de estas familias campesinas. ¿no? Digamos, eh, la, la, el agronegocio se vincula, sí, se inserta desde, desde vínculos de explotación en varios niveles, ¿no? eh, eh, eh, a través de esta, digamos, de, de, de esta, digamos, a través de cómo es, decía José Martínez, José Sosa Martínez, ¿no? a partir de digamos de la reproducción no capitalista de, de las reproducción capitalista de las relaciones no capitalistas de reproducción, ¿no? tenía este, esta, esta frase tan conocida eh, que, que este, este es que, más, ¿no? que, que vemos que digamos, en, en la chapada eh, ocurre de manera eh, muy, muy ejemplar, ¿no? pero también digamos aparte eh, desde estas dos dimensiones, ¿no? desde la dimensión de la exploración del trabajo y la apropiación, la apropiación del trabajo reproductivo, etcétera, la apropiación de lo, de, del trabajo de, de las personas, ¿no? el agronegocio también se está en la zapada apropiándose de la naturaleza ¿no? y apropiándose del trabajo y de la energía realizada por la naturaleza, por los ecosistemas y los procesos ecosistémicos. Yo quería hablar aquí sobre todo de, eh, de la cuestión del agua, ¿no? tanto en su dimensión cuantitativa como en su dimensión cualitativa el digamos, para hacerlo, para hacerlo más esquemático, eh, el, según los datos oficiales de la Agencia Nacional de, de, de Aguas de Brasil, estos son documentos, eh, datos, datos públicos, ¿no? el área irrigada que, que, que, que usa, el área eh, de riego que usa el renegocio no ha hecho sino crecer desde, desde la década de los 2000, que es cuando se instaló una de las principales es una de las principales represas eh, que sirven para, para, digamos, para el agronegocio en la región. Mientras que, eh, eh, eh, mientras, y mientras que aumentaba este área de riego, los problemas de agua para la población no hicieron sino aumentar. Eh, especialmente entre el periodo 2012 y 2019, en el cual es cierto que, que hubo una... Eh, una, una, una, una, una, un, un periodo relativo de sequía, pero, que, el cual, pero el cual no fue impedimento para que el agronegocio creciese ¿no? en, en su superficie regada. Entonces, digamos que eh, el agronegocio eh, es capaz, en territorios como la Zapada, sobre todo en esta zona de, de, del agropolo, es capaz de, de conseguir imponer sus intereses en un contexto de... de de, de, en un contexto de disputas por el agua que llegan a hacer que incluso ciudades que siempre se abastecieron, ciudades como Muguyé, que siempre se abastecieron de lo, del agua de los ríos que, que fluían por, por la zapada, tuvieron que, digamos, tuvieron que cavar pozos para abastecerse de agua y para que el agronegocio siguiera chupando del, del, del agua que todavía quedaba, en, en los cuerpos superficiales, ¿no? en los ríos, en, en, en, lo, en, las, en las represas, etc. ¿no? Pero también hay, tiene una dimensión, esta cuestión también tiene una dimensión cualitativa de contaminación de las aguas. Eh. El agronegocio contamina, contamina porque se utilizan eh, cantidades ingentes en, de agrotóxicos en este tipo de, de agricultura que acaban siendo filtrados a las aguas subterráneas y por la corriente acaban yendo a los ríos y de hecho eh, eso está comprobado en informes de... Eh, de, de agencias como, como la Agencia Pública o, o la ONG Reporter Brasil que muestran, que señalan a Mucullé dentro del escenario de, de brasilero como una de las ciudades con mayor cantidad de agrotóxicos eh, provocados por, por, por la actividad del agronegocio. ¿no? Eh, todos estos datos, por supuesto, el agronegocio desconsidera. ¿no? O sea, no es que... No es que Digamos, no es que las empresas no hayan sido confrontadas ya por eh, en relación a esto, pero, pero, pero digamos, el, en, en estos conflictos por el agua, el agronegocio eh, consigue diluir también sus responsabilidades, ¿no? Y eso es uno de los grandes frentes de batalla, de batalla que organizaciones y comunidades, eh, digamos, están, eh, están llevando para, para, digamos, poder imputar al agronegocio eh, el, el, los, las causas y los efectos que el mismo provoca, ¿no? Aquí él muestra un par de fotografías rápidamente sobre, sobre, sobre el área de la que estamos hablando ahora mismo. Esta foto es una imagen de la, de la represa del, del Apertado. ¿no? Esta es, la, esta es la, el, la represa que permitió, a partir de la final de los 90, la expansión del, del agronegocio en la chapada. En el, agronego, el, el sistema de río, además, suele eh, funciona a través de estos píos de estos pibos centrales que, que hacen como círculos, que son las imágenes que ha mostrado justamente Gino en su anterior presentación. ¿no? Eh, y solo para mostrarles brevemente ¿no? cómo, cómo, digamos, el, eh, el, los, la, los conflictos provocados por el negocio tienen también que ver con sus necesidades eh, sistémicas de expansión e intensificación. ¿no? Eh, digamos, eh, eso, eso hace que... Que las, todavía las áreas en donde quedan, eh, las áreas de Mucuyé, por ejemplo, donde queda una población camp, eh, campesina que, que, que produce de manera diversificada y que de hecho alimenta las ferias locales y es la que, la que se puede decir que, que, que alimenta a la población ¿no? de la región, eh, eh, toda, eh, pues eh, ese área ocupada por estas, por estas personas pues es una área codiciada por, por el agronegocio ¿no? y este mapa muestra cómo esta expansión y este proceso de acercamiento se da a través de la construcción de cierta infraestructura hídrica estratégica, eh, con toda la facilitación de, de, de, del Estado, claro, y, y que va, digamos, eh, abriendo espacios para el negocio. ¿no? Y aquí, en la parte superior derecha del mapa, del mapa, pueden ver una de las zonas que precisamente ya está en proceso, ya está sufriendo esos procesos de especulación, en donde empresas como se están intentando ya comprar. El, el área que eh, las tierras y expulsando ya a los, a, a, a los campesinos que todavía viven allá, ¿no? Porque, digamos, ya se ha construido una, una de las represas, esta represa que estoy señalando aquí con el cursor, eh, la represa de Casablanca, que permitirá, digamos, abrir esta, este área, este espacio para la apropiación del, del agronegocio. ¿no? Eh, quería también mostrarles brevemente un aspecto, digamos, un, uno de los aspectos que quizá eh, podríamos pensar como novedosos de esa expansión del de agronegocio en la zapada, porque, digamos, eh, la reproducción ampliada del capital en el campo ha generado problemas en el Brasil desde, desde hace mucho tiempo. ¿no? Eh, pero, sin embargo, y, y la cuestión del rentismo, de la renta de la tierra, ha sido trabajada en Brasil, en el nordeste brasileño, mm, por, por los. Por, por, por, por los propios académicos y, y pensadores y activistas brasileños, es hace también mucho tiempo, pero uno de los aspectos que digamos novedosos que, que, que cobra esta, expans esta, esta expansión rentista del agronegocio en La Zapada tiene que ver con una dimensión territorial y reticular de esta expansión, de, de este rentismo, ¿no? y se lo, se lo quería mostrar brevemente para, para hacer, encerrar mi, mi presentación. Verán, eh, eh, este mapa que ven acá es un mapa, digamos, de la distribución de las otorgas de agua concedidas por el Estado en la zona del, eh, del agropolo, ¿no? Aquí en el centro está la ciudad de Mucullé y esta parte de acá sería como la, la zona del agropolo. Eh, digamos, claramente, el mapa muestra cómo claramente la mayor cantidad de otorgas se concentran a lo largo de, lo, de los ríos, en donde se instala, del río Paraguasú, en donde está instalado, a, alrededor del cual… Está instalado el agronegocio, ¿no? Lo cual, obviamente, pues tampoco nos debe hacer sorprender, pero, pero sí muestra cómo, digamos, eh, eh, digamos para que el agua pueda ser apropiada y para que el agronegocio pueda obtener rentas extraordinarias a partir del, de, de la acaparación y de la depredación de las aguas, existe todo un proceso político a través del cual el agronegocio consigue asegurar eh, para sí mismo estas otorgas y estos... Estos usos del agua, ¿no? Un bien público que, que en detrimento de otros actores que, que también eh, luchan por tener acceso al agua y, y, y cuyos derechos, pues, no se ven tan atendidos, ¿no? Eh, a, partir de, a partir del mapa anterior, podemos sacar un mapa de quiénes son los principales grupos eh, de irrigantes, ¿no? De, en, en el agroporo, ¿no? Que está mostrado en el mapa que pueden ver acá, ¿no? A partir identificando esos principales eh, irrigantes del agropolo podemos, podemos empezar a pensar, digamos, eh, eh, en el tránsito de esta dimensión territorial, que se mostraría más con el, el aspecto de, del control de los recursos del espacio, ¿no? a una dimensión reticular de, de las formas por las cuales el agronegocio sigue capturando la renta de la tierra. ¿no? Eh, esta dimensión reticular la podemos... Eh, la comenzamos a visualizar identificando las empresas que son los principales grupos empresariales que acaparan el agua, no, eh, entendiendo además y, y para rastrear cuáles son sus vínculos corporativos mediante los datos del, de la receta federal, no, la, la receta federal de Brasil proporciona la matriz de los... como hay una una matriz gigante de empresas y socios asociados a empresas. A través de la cual podemos construir redes como esta. Estas redes que ven ustedes acá eh, identifican en el centro de la red una de las, una de las empresas eh, principales del agronegocio en la Zapada, como la Facenda Progreso, y alrededor de la cual podemos tejer, persiguiendo, digamos, a través de los datos de la receta federal, podemos tejer los grupos empresariales y socios vinculados con esta, a partir de las relaciones de propiedad. Y, este ejercicio fue interesante a hacerlo y, y con esto discutimos mucho con los compas de la CPT porque nos mostraba cómo esta, esta una empresa como como la Facenda Progreso no es una empresa que digamos eh, puede ser la empresa quizá más paradigmática de la región no porque es una empresa que que además de batata ella eh, tiene tiene un cultiva café para exportación exporta café para Europa ahora está muy metida en el negocio de los vinos Está invirtiendo fuertemente en el sector turístico y esto es interesante porque el agronegocio no es, no es solamente agricultura, eh, digamos, en las, en, es, queda, la Zapata muestra muy bien como el agronegocio eh, eh, es el capital en movimiento, es, eh, invierte pesado en el sector turístico, invierte en, en el capital inmobiliario, en la especulación inmobiliaria de la caudada gallina y está creando… Hoteles de lujo en, la, en sus propias haciendas para, con aeropuertos privados para atraer a turistas de Sao Paulo y, y hacer un turismo así como de ultra élite y tal, ¿no? O sea, tenemos que entender al agronegocio más allá de un sector. El agronegocio es eh, el capital reproduciéndose en la zapada de alguna manera. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, digamos y esto esta esta esta, esta capilaridad del agronegocio se ve muy bien en redes como esta porque podemos ver cómo la propia la propia empresa Facienda Progreso que sería uno de los nodos de esta red está vinculada con otras empresas, con otras empresas que se sitúan tanto en el sector de la construcción, de la gestión inmobiliaria como de la transporte de, de la comercialización eh, alimentaria de la logística y el transporte y del y de la y la venta de la venta mayorista de alimentos no es decir las disputas por la renta de la tierra que realiza el agronegocio en la zapada se distribuyen a lo largo de diferentes redes que que nos permiten pensar la zapada como un espacio si conectado con otros espacios donde digamos, circula la, la, la, la, circulan las rentas extraordinarias obtenidas por, por el agronegocio. ¿no? Y esto nos conecta, nos conecta a la Zapada con, con otros espacios, con otros espacios, por ejemplo, del, del sur del país. Muchas de estas empresas son, son, de, de, son de origen de, de Río Grande do Sul o de otros estados del sur, pero también nos conecta a la zapada con otros espacios internacionales, porque también hay empresas en la zapada que tienen eh, vínculos con fondos de inversión, eh, fondos de pensiones y bancos de, de, de, y bancos de, de, de investimento también. ¿no? Entonces, digamos, tenemos que entender que, y cierro con esto, que los procesos por los cuales eh, digamos el, eh, los conflictos en la zapada diamantina se, desa eh, se desarrollan actualmente traen eh, elementos nuevos y también son eh, y también traen consigo la herencia de, de, de conflictos más antiguos no y, y con esto ya en honor al tiempo ya cierro aquí mi, mi presentación hoy voy a dejar al niño perdido en la escuela que ahora que quedó buenísimo, yo no consigo salir. porque paraste? Estoy viendo que tiene más un montón de slides. Sí, es que si no, no he traído nunca. Oye, pero no estoy consiguiendo quitar la, la presentación. ¿Cómo que quito? Stop, ¿no? Ahora. Muy bonita. Es, es eso. Porque... Y la sensación que tengo, así es que tú estás trayendo muy muy específicamente cosas que vamos viendo en todo el territorio de Chapada, aunque te debruzaste ahí sobre el caso de de Mokuje, ¿no? Y como que Mokoye, como esa experiencia, así como el garimpo de diamantes empieza allá, en ese territorio, como que el agronegocio también empieza ahí y, y testa ahí sus tecnologías y va expandiendo para el restante, ¿no? Y en alianzas con los antiguos coroneles. Estoy encantada, así como que Gino va también trayendo eso de, de esa convergencia de intereses alrededor de lo que parece ser apenas la minería, ¿no? Y, y va materializando un poco esas reflexiones que vamos intentando in, comprender o el impacto de todo eso, imaginen todo eso en la vacía del Paraguasú, ¿no? Lo que yo llamo de efectos cumulativos, cuando se juntaran todos esos... No sé qué va a ser de las nuevas generaciones de aquí, ¿no? En procesos de cambio climático, ¿no? La desertificación va a ser tremenda. Pero bueno, tengo que ir buscar a los niños en la escuela. Los dejo. <risa> vale, yo, Pues si te parece, hablamos un poco más. Dino, tú y yo comentamos un poco más y, uh -huh. y con eso ya encerramos. Gracias Gil por tu participación. Eso, ché, Gracias, amigo. un abrazo amigo. Bye, placer reverte. Nos vemos pronto. Chao. Sí, okay, eh, Una de las cosas que me llamó bastante atención es, y, y que yo había escuchado eso, conversando no solamente con Claro, sino estaba conversando también con, con Rogero Jairo, estaba conversando el otro día. Estaba recordando un poco su trabajo que él hizo, ¿no? Él hizo más para el, el, el oeste vallano, ¿no? Pero me mm. decía, ¿no? de Que en algún momento escuchaba de que mucha gente se quedaba cerca ahí, ¿no? O sea, había gente que bajaba, me decía, gente que bajaba en Seabra, me dice, porque él, él hizo un viaje con, con los Ulises, los ¿no? Él tuvo la oportunidad, ¿no? Como claro. él dice, bromeando, bromeando, me dice qué? ¿no? Mi, mi color él, me él dijo, era ¿no? Aus, ¿no? Claro. Eh, era, eh. Mi, mi color me ayudó, me dice. Claro. Y era interesante porque él comenzó a ver de que mucha gente se queda en Seabra, él no entendía, porque la mayoría salían de, de Paraná, de Red Grande del Sur, directamente para el oeste vallano, ¿no? O que vendía el Cerro uh -huh. Magallanes, ¿no? Barreras, ¿no? Y él me, él me decía, ¿no? De que una de las cosas que le llamó la atención cuando veía mi pesquisa, yo le había comentado un poco de la tuya, ¿no? De, eh, la tuya, de, también la de Aline, tiene una compañera Aline Barbosa también que ella acabó de presentar por la Universidad Federal de Paraná. Que precisamente habla, ¿no? De, de esas cuestiones, o sea, se van hilando, ¿no? ¿Cómo es que Mucuyé, por ejemplo, es un laboratorio, ¿no? Es un laboratorio de lo que se puede hacer en los otros lugares, ¿no? el agronegocio como tú bien dices, <coughs> y pautas muy bien, o sea, no es solamente agro, es todo un sistema, ¿no? Y es lo que por bueno. ejemplo Gago cuando dice, no, cuando Gagó dice, "Ah, el extractivismo no es pensarlo nada más como algo económico, es pensarlo como un sistema político y hasta de un sentido y horizonte de, de, de vida, ¿no? ¿Cómo es que el, el capital quiere que se re reproducirse? ¿Cómo es que quiere colocar su actividad y Mucuyé, por ejemplo, en los mapas que has colocado, la información que estás colocando, ese proceso de financiarización de rentismo, es lo que está pasando, por ejemplo, también eh, pasa en, en Piatán, pasa, está pasando cerca eh, en Palmeras, ¿no? En todos los lugares que, por ejemplo, en, en agosto, ahora, ahora poco en agosto, viajamos con Claudio, ¿no? Con la CPT, que están en los mismos procesos de expansión, ¿no? Y expansión de negocio para agua, ¿no? Este, Se abre, tiene esos mismos conflictos también con agua, ¿No? Entonces, es, es un bien común que está en un proceso de disputa, ¿no? Eh, lo que Puerto González le llama, ¿no? Este, las tensiones por agua, ¿no? Sí. No sé, es una No, total. Y, y es, ¿sabes? estamos acá en el, en el Congreso conversando con, con, con los compas, ¿no? Entre gente, pues, de Brasil, de aquí, de Colombia, de Ecuador y tal. Y, y realmente sí percibíamos, ¿no? Que fuera de Brasil es que no es tan fácil de mencionar, digamos, el poder del agronegocio fuera de Brasil. Porque, claro, obvio, aquí en Ecuador también hay agroindustria, ¿no? Pero digamos, eh, no, no, no es comparable, ¿no? Y, y no es comparable además, eh, y es algo que, que, que en la Zapada es, es muy, muy obvio de, de ver, ¿no? No es comparable en su capacidad de producción de sentido, ¿no? Que eso es algo que creo que has dicho, ¿no? Como la capacidad de producción cultural de la negocio es, es alucinante y en torno a estos... En torno a estos conflictos y esas nuevas formas de expansión y de, digamos, de acaparación de la renta de la tierra, operan todo un, un marco de sentidos que son, es capaz de movilizar a mucha gente a favor, ¿no? Y en los conflictos que, que hay en el agronegocio, no solamente, de hecho, en áreas como en donde ya está más instalado, ¿no? Como en Mucullé, sino en áreas nuevas que está llegando, ¿no? Eh, porque sí, esta sí, expansión en sí. agronegocio, digamos, intensifica los espacios donde ya está, ¿no? Hasta, hasta chupar la última gota, ¿no? Pero también, eh, digamos, invade otros espacios eh, que todavía quedan por, por, por ser apropiados, ¿no? Como los Yerais de Piatá, que, son, que es una zona de plan alto que está fuera de la vacía del río Paraguasú, ¿no? Que, de la que hablaba Irene. Sí. Pero que, pero que, digamos, eh, eh, es una zona en la cual la agronegocio está haciendo sus primeros pasos, digamos, para, para, para operar en gran escala eh, con, con las lógicas de Mucuyé. las está haciendo desde hace un par de años, ¿no? Eh, un oh. poco más, pero digamos, está, está de, desde la última década. Para, para, es, es como la, es, digamos, como la nueva... La, es como representa, los Gerais de platá representan como el cierre de la frontera del agronegocio dentro de la zapada, algo así, ¿no? como que es, esa es una zona donde, donde todavía se puede instalar y puede, digamos, eh, llevar a cabo una transformación del paisaje tal como vimos en los Gerais de Mucuyé. Y en esos conflictos, eh, y, y en ese proceso se desató un conflicto muy importante en el municipio de Piatá, no por, por la gran cantidad de pequeños productores que podían ser afectados, porque es una zona muy en donde hay mucha producción de café a partir de, de pequeños productores campesinos, etc. Y ahí el, el agronegocio, eh, es impresionante cómo se preocupó cuando vio que el conflicto ya cobraba fuerza y que incluso ya la fiscalía, digamos, lo que llamamos en Ecuador la fiscalía, pero que en Brasil se llama el Ministerio Público, entró como a ver qué pasaba. Es impresionante cómo se preocupó por legitimarse ¿no? y, por, y, por, y por intentar traer para sí a, a, a, sobre todo a la población local que era la, lo, quizá el, el, el sector que estaba más en disputa en, en ese momento ¿no? y todo eso lo hace con un, digamos, con un vocabulario muy renovado, con una idea de, de la competencia técnica y de la responsabilidad que, que digamos, hay que saber combatir ¿no? también y eso es uno de los yo creo que digamos eh, claro, el, obvio, la gente de las comunidades lo tiene muy claro, ¿no? pero, pero la expansión de la también se ancla en, en capas de población que de población humana, de población que también está tan al tanto, tal, que, que, que se ve seducida por, por por estas promesas del, del agronegocio. Es, es, es un discurso muy bien, como tú bien dices, muy bien elaborado, que tiene años, ¿no? Eh, el otro día conversaba con una representante de la Centro de Social Ambiental de Piatán y precisamente mencionaba eso, ¿no? O sea, que como que ahora, ahora el agronegocio está nuevamente más alerta porque ahora... Está, va a entrar en un conflicto, ¿no? Porque están llegando a eólicas. eólicas también quieren las de Piatán, <ríe> por eso no son temas tantos. Y me decía que ya han visitado comunidades, están visitando quilombos, están comuni visitando comunidades de pequeños agricultores de café, ¿no? Tomando fotos, ah, no, estamos tomando fotos para ver cuáles pueden ser los posibles impactos de Y ya me decía, pero ni siquiera nos han informado. Y hay gente que, que mínimamente sabe y dice, no, no vamos a querer. ¿no? Pero claro, obviamente el discurso es tan fuerte, vas a ganar tanto, vas a recibir esto, mira, vas a tener esto, lo otro, y la, el negocio se va articulando también como una forma de respuesta, ¿no? O sea, está representando me, me decía a mí, me decía la CPT, este, en un determinado momento los grandes van a empezar a pelearse entre ellos por quién es el dueño de los, los girares de Piatán, ¿no? Entonces ahí, ahí. ahí tú vas viendo y ahí ¿quién, quién, quién va a quedar en medio de la población, población que muchas veces la tiene clara, ¿no? Mucho más clara en mí porque. Nosotros que a veces llegamos y decimos, a ver qué está pasando, ¿no? O sea, la tiene muy clara, o sea, es el problema, de, por ejemplo, en Piatán, que yo veo que es, es una agricultura familiar tan fuerte, pero tan dejada de lado, que si ha salido adelante ha sido por sus propias formas, estructuras de, de sus propias formas de articulación, ¿no? La calidad de su café, por ejemplo, que es, que es el principal potencial que tiene, ¿no? Pero ahí que tú mencionabas esa, ese proceso de expansión, por ejemplo, también de, del agronegocio, ¿no? Eh, que se vincula con Piatán, tiene que ver también Ibi Cuara, Barra de Estiva, por ejemplo eh, conversaba con un colega Marcos Las Matas, y me comentaba ¿no? que el agronegocio está llegando con fuerza ahora para, y hay una fuerte especialmente en estas últimas elecciones, por elegir ¿no? representantes políticos que permitan ¿no? eh, la expansión de ese agronegocio en la chapada ¿no? Es interesante eso que dices, ¿sí? porque justo tú me informabas a Rogerio ¿no? a tu tutor que él estuvo en, en el oeste de Bahía y a mí una cosa que me llamó la atención, ¿no? Eh, porque Rogerio, en este, en este libro que él tiene, ¿no?, de, que, que habla sobre este proceso, él, él explica cómo justo ese proceso de, de las élites empresariales de agronegocio, que es, digamos, empezar a ocupar puestos en la política local, como, en ciudades como Barreras, eh, y, él explica muy bien ese proceso, ¿no?, de, de cómo, digamos, el agronegocio ya empieza a entrar, digamos, en los puestos de representación política y tal, y eso en Mucuyé, por ejemplo, a mí me sorprendía porque eso no se daba así, en, de esa manera, ¿no? Como que en zonas como Mucuyé y Vicoara hay un, hay un pacto no escrito en, en, mediante el cual, digamos, los puestos de representación de las prefecturas, etc., um, corresponden más a las familias oligárquicas tradicionales, oriundas del proceso de, del garimpo de, de diamantes uh -huh. y tal, ¿no? Pero, claro, siempre que respeten los intereses del agronegocio y siempre que haya, digamos, un win-win, ¿no? El agronegocio va a ganar siempre con quien esté, digamos, con, con este grupo, con este grupo. Pero en Mucuyé, por ejemplo, no ha habido ese salto a la política institucional, ¿no? Por parte del agronegocio. Pero por lo claro, que dices, no es... en, en Piatá parece ser que, que sí, ¿no? Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, el mismo representante de la actual prefecto, no voy a decir el nombre, pero el actual prefecto mismo dijo, ¿no? O sea no recibe, eh, en la última audiencia pública que estuvo en Boca él dijo así, ¿no? A mucho tiempo Brasil Aero no, no paga, no paga la, lo, los impuestos que tiene que pagar a la, a la municipalidad. Y mucha la gente, así como que ok, está pagando un dinero ¿y a dónde está ese dinero? Le preguntaron, y él dijo ¡Ah, hicimos una alameda! Y la gente quedó así como que ¿y el alameda en qué ayuda al pequeño agricultor? ¿Tienes agricultura familiar? ¿No tienes una estructura la gente tiene que irse a Bahía a vender, por ejemplo, agricultura familiar vende en los mercados de Bahía, ¿no? O sea, o venden sus propias rodas, sus propias chacras, ¿no? Pero no tiene su estructura en, su en Piatán como ciudad, ¿no? Entonces, mm -hmm. te das cuenta que ahí cómo se financia, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, o sea, no hay, no hay una, no es explícito, pero está implícito, o sea, Siempre hay financiamiento, y en Brasil tiene esa característica, ¿no? Siempre siempre las empresas financian a muchos políticos, ¿no? Hay, mm. Me acuerdo que aquí en Bahía habían como cinco o 6 políticos que estaban directamente, que habían firmado el último, un, un último acuerdo en el Congreso sí. eh, para una expansión, ¿no? Eh, tanto mm. liberación de veneno como expansión de, de tierras para agronegocio, negocio, Entonces, es sorprendente, o sea, el nivel eh, no explícito, más es implícito de cómo es que. Hay un proceso de, de, de politización del agronegocio. O sea, la, por eso sí. te decía, ¿no? O sea, el agronegocio no solamente es una cuestión económica, sino es un proyecto político, económico, a te, cultura, cultural, como tú mencionas, ¿no? O sea, ahora están abarcando, creando sus propias este, hoteles, sus propias. Tuve, tuve la oportunidad de conocer uno de ellos porque me perdí con, nos perdimos con una gente de la CPT en los gerales de Bucullé, y de la nada llegamos hasta las puertas y dijimos, ¿qué? Esto existía aquí en Bucullé. Es algo sorprendente, ¿no? O sea, se van articulando. Sí, sí total. Yo, yo solamente, ¿no? Como para, para cerrar con esta idea que tú dices, ¿no? Con, y para la gente que nos está viendo, ¿no? Que quizá, digamos, no es, no, no es tanto de ni de Brasil ni de Bahía, y, pero solamente para que entiendan eso que estamos intentando de colocar acá, ¿no? Alguien eh, y yo. Eh, digamos, el, el, el, el agronegocio en Brasil es un, es un, voy a decirlo así, es un vector de... de, de es, es, es un vector de acumulación y de explotación y de apropiación y de transformación del espacio. Eh, es uno de los principales vectores. no o sea, Y, y es, sería el equivalente a la minería aquí en el Ecuador. Eh, no sé, Gino, tú conoces mejor en el Perú, si podría ser algo parecido. Sería algo equivalente y también hay que entenderlo, y, y por esto hay que entenderlo eh, como, como, digamos, como con con un árbol con ramas que se extienden en muchas dimensiones, ¿no? Y la producción agrícola solamente es una de ellas, ¿no? Eh, digamos, aquí en Brasil hay televisiones patrocinadas por el agronegocio, Bolsonaro tiene sus, sus, todos, todos, todas sus redes y sus aliados, gran parte de ellos vienen del agronegocio. El agronegocio, uh -huh. digamos, representa, es la continuidad de un proceso de violencia histórico con el que se fundó Brasil, ¿no? Y, uh -huh. que, y que tiene la, en la captura de la renta de la tierra, una captura renovada ahora de diferentes maneras, pero que, que, que guarda una continuidad histórica fundamental, ¿no? su principal baza. ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, cualquier proyecto de emancipación para las comunidades, para los movimientos de, en el Brasil, pasa por, eh, en mi opinión, ¿no? y en la opinión de muchos autores brasileños en la cual me, me, me inspiro, pasa por eh, cuestionar esa hegemonía, eh, cuestionar esa, eh, esa capacidad del negocio de, de capturar renta de manera, bueno, ya no de manera ilimitada porque todo esto tiene límites ecológicos, ¿no? límites ecosistémicos y límites uh -huh. sociales, ¿no? entonces digamos eh, uh -huh. eh, pero pero hasta que hasta que nos aproximemos a los límites, por lo menos el, el, la, la, el, la capacidad destructiva del agronegocio ¿no? Eh, pues, pues eh, no sabemos hasta dónde puede llegar ¿no? pues, eh. uh -huh. Bueno creo que bueno, y no. pues si te parece, eh, lo dejamos por acá. Lo dejamos por aquí. Ya, chévere. Vale, pues ojalá, bueno, ojalá alguien se anime a verlo. Y, y si lo veis, y si todavía lo están viendo hasta el final, no olviden, por favor, echar un vistazo a la página web del Observatorio de los Conflictos Ambientales de la Chapada Diamantina. Oca Chapada Diamantina. Eh, que situó al principio de, la, de, de su presentación como el espacio, digamos, en el cual se abarcan este conjunto de reflexiones que estamos haciendo acá en, en el panel. Pues muchas gracias a todos. lleno un abrazo. Un abrazo, hermano. Se cuiden. Chao, chao. Hasta luego.